bien, ya ya Luis Fernando, guau wow. wow. wow. yeah, guau nena apenas somos dos desconocidos, con ganas de besarse, con ganas de que pase lo que pase, apenas somos dos desconocidos, con miedo de enamorarse, con miedo a lo que pase lo que pase. Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Y vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos yeah. Oye, oye, oye, me ve ¿Qué es lo que yo busco en una mujer? Siendo cara mía desde que llegué Siendo cara mía yo no sé por qué Y yo sé que es mentira Y si yo es el hombre de tu vida ey. Si tú ayer no me conocías Y no sabía que me querías Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato